Lento y baboso te cojo rapeando y te destrozo Yo desayuno raperos grandes, a mí tus rimas me dejan con hambre Aquí estamos con Lan King, ven pa' aquí Habla, eh, exprésate Soy Lan ver, King? Soy Lan King. quiero expresar lo que siento, no tengo sentimiento contra la gente ya Pero soy, muy muy soy un bien, chico decente, muy inocente Estoy aquí con el Abismo improvisando. Lo vamos a dejar sentado. solo eso, hermano. Y ahora no, Este ra a ti te dejamos. Nosotros somos los que va calado. Tú a nuestro lado eres un quemado. Te vamos a dejar tirado, te vamos a dejar botado. Rapeamos los dos juntos y a todos los raperos baratos dejamos caos. Te tomaste hoy el colacao, porque estamos. Mosqueado. Y este vídeo se acaba. A la puñeta. Ahí os he dejado lo que hemos improvisado.